Bueno, buenos días y bienvenidos al seminario de hoy, en el que tengo el placer de presentar a Diego Alonso. Diego es licenciado en Matemáticas por la Universidad de La Laguna y doctor en Matemáticas por la Universidad Autónoma de Madrid, bajo la dirección de Antonio Córdoba. En la actualidad... Acaba de iniciar una estancia de investigación postdoctoral de dos años en el Instituto de Matemática Aplicada de la Universidad de Bonn, en Alemania, tras la concesión de una beca Alexander von Humboldt. Su investigación se centra en el estudio de la regularidad de soluciones de ecuaciones y modelos que provienen de la geofísica y la dinámica de fluidos, en particular en ecuaciones de tipo no lineal y no local. Diego Alonso fue uno de los galardonados en la convocatoria 2020 de los premios de investigación matemática Desen Caselles que otorga la Real Sociedad Matemática Española y la Fundación BBVA. Diego nos hablará hoy sobre la regularidad de soluciones para modelos de mecánica de fluidos. Adelante, Diego, tienes la palabra. Muchas gracias, gracias por la bonita presentación y las bonitas palabras. Pues bueno, hoy os voy a hablar un poco de básicamente los resultados que obtuve eh, cuando hice la tesis doctoral en Madrid bajo la dirección de Antonio Córdoba, como bien acabas de decir, y trata sobre todo eh, sobre problemas de, que vienen, provienen de la mecánica de fluidos y sobre todo estudiar la regularidad de las soluciones asociadas a esos problemas. Bueno, la dinámica de fluidos geofísicos es la rama que estudia los movimientos de los fluidos tanto en la Tierra como en otros planetas, y en particular, el comportamiento de la atmósfera y los océanos. Esto comienza con los trabajos de Isaac Newton en el siglo XVII, que aplicó las leyes de la mecánica clásica a los movimientos de los fluidos. Partiendo de que los fluidos se rigen por las ecuaciones del movimiento de los medios continuos, tenemos que tener en cuenta varias leyes. Una es la ecuación de la continuidad, que básicamente te dice que la masa se conserva. La famosa segunda ley de Newton, que básicamente todos conocemos, fuerza igual a masa por aceleración. Y la primera ley de la termodinámica, que también casi todos conocemos, que lo que te dice es que hay una conservación de la energía. Entonces, esas son nuestros pilares fundamentales para poder derivar nuestras, nuestras ecuaciones. Es un campo, el de la dinámica de fluidos, eh, bastante activo eh, y la literatura es amplísima. Eh, desde los trabajos de Newton no se han parado de hacer cosas, de investigar, se han sacado muchísimos modelos y bueno, es un campo realmente activo en las matemáticas hoy en día. Eh, bueno, los eh, ejemplos más conocidos, los que más suenan de esto, en esta mecánica de fluidos son las ecuaciones de Euler y eh, eh, las ecuaciones de navier Stokes. Eh, bueno... Como bien sabemos, si no lo sabemos, eh, lo comento, las ecuaciones de Navier-Stokes son bien famosas porque son uno de los problemas del milenio propuestos por el Instituto Clay, cuya resolución eh, conlleva o otorga al, al que lo pruebe un eh, millón de dólares. O sea, un, un jugoso premio. Eh, y, y obviamente es un problema que sigue, sigue abierto, un problema que no se sabe resolver. Luego comentaré un poquito más sobre cuál es este problema, pero bueno, no es nuestro principal objetivo hoy. Aquí tenemos a los protagonistas, a Isaac Newton, de inglés, a Euler, eh, nacido en Suiza, creo que en Basilea, eh, a Navier, que es un ingeniero físico, físico, ingeniero también, muy conocido por desarrollar la teoría de la elasticidad, francés, y a George Stokes, eh, que si no recuerdo mal eh, es irlandés, nacido en Irlanda. Bueno, estos son los protagonistas y a quienes les debemos básicamente el poder estar dando y la charla aquí, en algún sentido. Bueno, pues dentro del de amplio abanico que comprende la dinámica de fluidos geofísicos, eh, nosotros estamos interesados en estudiar un grupo particular de ecuaciones. Y son las ecuaciones que comparten eh, una cosa llamada que son fenómenos de gran escala. ¿Qué son los fenómenos de gran escala? Pues los fenómenos de gran escala son aquellos donde la dinámica del fluido se ve afectado por la rotación planetaria ya sea en la Tierra o en cualquier otro planeta. Muy bien, pero ¿cómo medimos esto matemáticamente? Pues matemáticamente esto se mide por un numerito que se llama el número de Rossby y se denota por ese epsilon, y es básicamente el cociente entre la escala de la velocidad horizontal partido por la escala de la longitud horizontal multiplicado por la f, que es la fuerza de Corioli, que básicamente es la rotación angular y también el seno de la latitud donde estés. Entonces, cuando ese epsilon es un número bastante pequeño, es decir, la fuerza de Coriolis es muy grande, o la escala de longitud es muy grande, eh, esto se conoce como un fenómeno de gran escala. Entonces, eh, hay muchas ecuaciones eh, que modelan estos tipos de fenómenos de gran escala, pero en la charla de hoy vamos a centrarnos en una ecuación en particular, que va a ser la ecuación cuasi-geostrófica superficial que tiene siglas eh, SQG, que viene del inglés eh, Surface Quasi-Geostrophic Equation. Ese va a ser nuestro objeto de deseo y lo que vamos a estar el resto de la charla hablando sobre, sobre ello. Eh, estas ecuaciones se pueden derivar formalmente de otras ecuaciones bien conocidas, que son las quasi geostróficas que no son las mismas porque no tiene la palabra superficial, eh, que fueron introducidas por George Charney, que fue, estuvo estudiando este tipo de ecuaciones, y luego posteriormente también por Hell. Se pueden derivar de esas ecuaciones, que a la vez provienen de otras ecuaciones llamadas ecuaciones primitivas. Muy bien, pues vamos a presentar un poco la, la ecuación. Eh, la ecuación de ecuación superficial es una ecuación de transporte dos dimensional, no local y no lineal que tiene una gran importancia en geofísica y describe la evolución de una superficie de temperatura a través de un fluido eh, estratificado de rotación rápida, o sea que rota muy rápidamente. Y viene dada por este sistema de ecuaciones, que parece bastante sencillo, es una ecuación de transporte para cita, donde cita es la temperatura potencial, denota la temperatura potencial y es una función escalar que toma valores en R2, o en el toro, si queremos mirar el caso periódico. Luego u en nuestro campo de velocidades del fluido, es un vector cuyas componentes son u1 y u2, y como tiene divergencia u igual a cero, que sale aquí en la segunda la segunda ecuación de aquí, esto nos dice que el fluido estamos tratando con fluidos incompresibles. Y por lo tanto, como estamos tratando con fluidos incompresibles, esto quiere decir que nuestra función u la podemos expresar a través de una función corriente psi, a través de este operador que es el gradiente perpendicular. Eso simplemente por estar tratando con fluidos incompresibles. Muy bien. Pero entonces aquí nos falta algo, y es que la ecuación SQG va a venir dada por la relación que demos entre cita y psi. La función corriente psi y la función escalar cita están relacionadas a través de un operador. Y ese operador es un operador no local. En particular es el laplaciano fraccionario. Entonces, lambda psi va a ser igual a cita, donde este lambda no es otra cosa que el laplaciano fraccional. Estupendo. Tenemos entonces nuestras ecuaciones aquí y lo que vemos es que podemos escribirlas de una forma un poquito más compacta, donde el campo de velocidad es u, que es el gradiente de esa función psi, nuestra función corriente, eh, y como sabemos que lambda psi es igual a cita, podemos invertir ese lambda y dar una expresión de u en términos de cita. O sea que básicamente toda esta ecuación se puede expresar en términos de cita. Y esto es lo que se conoce como ecuaciones, eh, es un tipo particular de una ecuación que se llama ecuaciones escalares activos. Y es activo porque la velocidad u está relacionada con la cita a través de un cierto operador. En este caso el operador, la, eh, la, la a la menos 1 y el gradiente perpendicular. Bueno, este operador tiene un nombre, un nombre bastante conocido. Y no es otra cosa que lo que se conocen como transformadas de RIS. Las transformadas de RIS son operadores singulares, integrales singulares, y lo que vemos es que por componentes, este operador, ya que sabemos que la u es un vector, pues la primera componente sería la menos r2 de cita, donde esta r2 es la transformada de RIS en la dirección 2, y en la segunda componente tenemos la transformada de RIS en la dirección 1. Es decir, lo que hay que tener claro es que u y cita están conectadas de una cierta manera, y esa manera es un operador que es la transformada de Ries. Este operador, como acabo de decir, ya que tiene este operador lambda la menos uno aquí, es un operador no local, como la transformada de Fourier, por ejemplo, un operador no local. Y por tanto, eh, suele crear ciertas complicaciones en el análisis matemático cuando queremos crear, probar ciertos teoremas. Entonces, en resumen, tenemos una ecuación que se transporta, no lineal y no local. Eso sería básicamente la ecuación de SQG. Estupendo. ¿Por qué es interesante estudiar esta ecuación o por qué tiene interés? En mi caso particular, la primera cosa que dice aquí es que la ecuación modela la frontogénesis en meteorología y esto es cuando tienes dos frentes, uno de una masa fría y otro de una masa caliente, que quieren evolucionar y chocar entre sí. Pues esto modela cómo evolucionan cada uno de esos frentes. Muy bien. Pero. A mí lo que más me interesa es la otra parte, la parte un poco más matemática, y es que eh, la ecuación de la SQG guarda ciertas similitudes analíticas y geométricas con las soluciones de la ecuación de 3D Euler. Y eso es lo que vamos a pasar a ver ahora. Bueno, antes no, antes vamos a ver qué significa esto de frontogénesis. Aquí hay un dibujito, y como acabo de explicar, tienes una masa de aire caliente, una masa de aire frío, y estas dos cosas, pues, cuando chocan, producen lo que a veces oímos en el telediario, ciclogénesis explosiva y cosas de estilo. Y bueno, esto intenta dar un modelo muy básico y muy eh, elemental de cómo ocurre este tipo de, de fenómenos. Y el otro punto es eh, lo que comenté, que la SQG eh, sirve como un modelo de juguete, un modelo simplificado de la ecuación incomprensible de 3 de Euler. La ecuación incomprensible de 3 de Euler propuesta por el mismo Euler en 1755, describe la evolución de un fluido que es adiabático y no viscoso, o sea, no hay viscosidad. Y viene dado por este sistema de ecuaciones, donde U vuelve a ser el campo de velocidades del fluido, en este caso esto es una cosa tresdimensional, o sea, U es un vector tresdimensional, y por otra parte tenemos otra incógnita, que es la P, que es la presión del fluido. Nuestras incógnitas aquí son U y P. Y también tenemos la ecuación de incompresibilidad. Fluido incompresible. Muy bien. Entonces, otra forma de expresar este, esta ecuación de Euler tridimensional es tomando el rotacional. El rotacional, que es el operador este de aquí, a esta ecuación anterior. Entonces, tomando el rotacional y denominando omega, que se le conoce como porticidad, al rotacional de U, es decir, cuánto rota, cuánto está rotando esta, este campo de velocidades podemos describir la ecuación de Euler en su forma de vorticidad, que viene dado de esta manera. Obviamente, al aplicar el rotacional al gradiente de P, eso eh, se nos va, es cero. Y tenemos una ecuación eh, en omega y U, donde omega y U en realidad también están relacionados de esta manera. Perfecto. Por otro lado, si tomamos el gradiente perpendicular a la ecuación de la SQG, tenemos esta ecuación de aquí. Y ahora sí que es bien claro la analogía entre... Eh, omega, que es la vorticidad en Euler, y el gradiente perpendicular recita para SQG, ya que cumplen exactamente la misma ecuación. Es un transporte que está afectado por un término cuadrático no lineal. Esto sería una forma muy naif y muy eh, formal de ver que hay una relación clara entre, entre 3D Euler y entre eh, la SQG. Los papeles que desarrollan omega, la orticidad y el gradiente de cita son el mismo en cada, cada una de las ecuaciones. Estupendo. Entonces estamos interesados en contestar las siguientes preguntas. ¿Hay existencia de soluciones? Es decir, ¿existen soluciones, soluciones regulares, vamos a hablar con C infinito si queremos, para, para, la, para la, el problema de Euler o para el problema de SQG? Dado un dato inicial, ¿existe una solución a ese problema de datos iniciales regulares para todo tiempo? ¿O solo locales? Bueno, eso es una cosa que nos interesa. ¿Hay unicidad de soluciones? Es decir, ¿hay una única solución o hay muchas soluciones? Y por último, ¿en caso de que solo haya existencia local de soluciones, ¿podemos probar que hay algún tipo de singularidad en tiempo finito? Estas son las tres preguntas que se suele uno hacer cuando estudia cualquier tipo de ecuación diferencial, ya sea esta o sea cualquier, cualquier otra. Entonces la pregunta es, ¿desarrolla singularidades las soluciones de la ecuación de 3 de Euler, o por el contrario, hay existencia y unicidad global de soluciones? Esta es una pregunta, no lo sabemos, de hecho es un problema abierto, y la dificultad de este problema es similar, en cierto sentido, al eh, problema del milenio de Navier Stokes, el cual se hace exactamente la misma pregunta para el caso de Navier Stokes. donde Navier Stokes, la única diferencia entre Euler y Navier Stokes es que en Navier Stokes estamos tratando con un fluido viscoso y por lo tanto hay una cierta disipación del sistema que aparece matemáticamente como un Laplaciano de U en la ecuación extra. Pero básicamente este problema es un problema abierto en el caso de tres dimensiones, en el caso de dos dimensiones es bien conocido que hay existencia y unicidad, igual que en Navier-Stokes, y es un problema abierto. Entonces algo que uno puede pensar es, ok, como hay una cierta analogía entre la ecuación de Euler y la ecuación de CQG, podemos hacernos esta misma pregunta para la ecuación de CQG, ¿desarrolla singularidades en tiempo finito las soluciones de la SQG o hay existencia y unicidad global de soluciones? Bueno, pues nos podemos hacer esta pregunta. Y esta pregunta ya se la hizo Constantin Maida y Tabak en 1994 cuando presentaron un poco, de forma un poco más matemática el modelo y lo que probaron es que para la SQG pueden haber soluciones a tiempo local, sea existencia local de soluciones y de hecho ellos propusieron un posible escenario donde podía haber una singularidad. Y esto lo vieron numéricamente. Metieron un dato inicial en el ordenador y vieron que salían unas cosas que vamos a ver ahora donde sugería que podía haber un tipo de singularidad. Bueno, pues cuatro años más tarde, Diego Córdoba, en su tesis doctoral, eh, probó que no puede haber ese tipo de singularidades. O sea, que la singularidad que se había visto numéricamente no se daba y eso estaba probado con un teorema analítico, riguroso, y entonces ese caso de singularidad no era posible. Entonces, por ahora y hasta ahora, el problema de existencia global de soluciones sigue abierto. No se sabe si hay singularidades eh, para la ecuación de la SQG o si hay eh, existencia global de soluciones para el problema. O sea, estamos en el mismo ámbito que para el caso de 3 de Euler, un problema completamente abierto. Bueno, esta fue eh, simul la simulación numérica que hizo Constantin Ismay de Tabak en el 94, eh, con un dato inicial que es una cosa relativamente eh, simple, y lo que vieron es que mientras evolucionaba el tiempo, aquí las líneas de corriente se iban cada vez haciendo más elongadas y más elongadas, y al final hay aquí una especie de punto hiperbólico, y lo que pensaban es que esto, cuando iba pasando más el tiempo, se iba cada vez a hacer más largo, más largo, más largo, y esto produciría una singularidad. Eh, que singularidad aquí entendemos básicamente que el gradiente de la, de la cita, que es nuestra nuestro, um, solución, iba a explotar. O sea, iba a infinito. El máximo de ese gradiente sigo iba a infinito. Y eso sería una singularidad. Bueno, pues el Diego Córdoba lo que probó es que esto, para este tipo de singularidad, no era posible. No quiere decir que no haya otro tipo. Esa es la pregunta. Bueno, pues estupendo. Pues hasta aquí lo que se sabe de la SQG eh, hasta hoy. Básicamente se sabe más cosas, pero bueno, esto a grandes rasgos es lo que se sabe. Entonces, por lo general, cuando no sabemos probar absolutamente nada más que existencia local de una solución, de una ecuación, lo que intentamos es añadirle disipación al sistema. Añadirle una cierta viscosidad al sistema o una cierta disipación al sistema para ver si sabemos probar algo más. Y bueno, esto es lo que se conoce como ecuación cuasi-geostrófica disipativa, donde tenemos exactamente la misma ecuación que al principio, salvo que... Eh, tenemos aquí una disipación que en este caso viene dada como un Laplaciano fraccionario, el operador que vimos antes. Este Laplaciano fraccionario es un operador eh, no local, que viene dado de, esta man de la manera siguiente. Eh, y, vale. y aquí hay tres casos a diferenciar, obviamente dependiendo del valor de alfa. Cuando alfa está entre 1 y 2, sin coger el 1, es lo que se conoce como el caso subcrítico. Cuando alfa es igual a 1, tenemos el caso crítico, y cuando alfa está entre 0 y 1, tenemos el caso supercrítico. Vale, ¿A qué me refiero con estas cosas de crítico? Me refiero a que en esta ecuación hay una especie de lucha, lo podemos llamar así, entre el término no lineal y el término disipativo. Es decir, hay una lucha entre que este término quiere regularizar tu ecuación y este término no quiere regularizártela, más bien lo contrario, te produce un transporte no lineal, que, y no local, porque la web no local, que no sabes muy bien qué es lo que está ocurriendo. Obviamente, si nosotros tachamos este término no lineal, lo que nos aparece aquí no es otra cosa que una ecuación del calor fraccionaria, que sabemos que regulariza estupendamente y que los datos, te los convierte datos muy muy malos en datos muy muy buenos. Entonces, es lo que intenta eh, hacer este, esta disipación. Eh, obviamente, eh, cuando alfa es mayor que 1, Aquí tenemos un operador que tiene un gradiente de cita, que es una derivada, y este operador U es la transformada de RIS, que es un operador de orden cero. Ni gana derivadas ni integra, ni es una cosa que te da regularidad. Entonces, esta cosa tiene orden 1, visto como operador. Y esta cosa tiene orden alfa. Entonces, si alfa es mayor que 1, lo que te está diciendo aquí es que tú estás ganando al término no lineal. Cuando alfa es igual a 1, exactamente están eh, compensado y cuando alfa es, está entre 0 y 1, pues claramente está ganando el término no lineal. Eso sería básicamente a lo que me refería con, con la lucha del término eh, no lineal y la disipación. Entonces, ¿qué se sabe? ¿Qué se sabe con la pregunta de hay singularidades, hay existencia global? Pues bueno, en el caso subcrítico, eh, hay existencia global y esto fue probado por Resnick en el 95... En realidad probó otra cosa, pero básicamente probó este resultado, fue también su tesis doctoral, y luego fue reprobado, por así decirlo, por Constantin y Wu, también en el 98. Para el caso supercrítico, es decir, cuando alfa está entre 0 y 1, es un problema abierto. No se sabe si hay existencia global o si hay singularidad. Es decir, lo mismo que en el caso invísido, Lo mismo cuando no tiene disipación. Es un problema completamente abierto. Igual de difícil, más o menos. Entonces, lo interesante es, ¿qué pasa en el caso crítico? Bueno, pues en el caso crítico eh, se tuvo que esperar casi 10 años desde a partir del resultado de Consenting y para eh, saber la respuesta. Y la respuesta es que hay existencia global. O sea, partimos con un dato inicial que tiene una cierta regularidad, pues tiene esa regularidad para todo tiempo. Y fue probado eh, por Kiselev, Nazarov y Bolberg en el caso del toro periódico en 2007. Luego dieron otra prueba distinta, Cafarelli y Bacer, que se aplicaba para, cuando estás en el caso Euclidio. Y más tarde, otra prueba completamente distinta, eh, Constantine y Black que sirve para tanto como para el toro como para el caso Euclidio. Cada una de las pruebas es completamente distinta, técnicas completamente, eh, eh, no se parecen nada eh, y de hecho, cada una eh, tiene, es más fuerte que otra. Sin duda, la más fuerte es esta de aquí y con más fuerte me refiero a que no hace falta imponerle que tu dato inicial tenga mucha regularidad. ¿Vale? con detalle, pero bueno, esta digamos que sería la prueba un poco más sorprendente. Ok, pero en todos estos casos eh, estamos siempre hablando eh, que funcionan en el caso Euclidio o en el toro, donde no hay curvatura, obviamente. Pero sin embargo, estamos intentando tratar un problema que mide cómo se... que, que te intenta decir cómo se mueven eh, temperaturas en la Tierra, en la atmósfera, y claramente sabemos que la Tierra... Eh, espero, no todo el mundo, hay gente que no lo cree, pero en general sí, que la Tierra, la tierra tiene curvatura. Entonces, eh, una pregunta natural es decir, ok, ¿qué ocurre si tenemos el efecto de la curvatura presente en nuestro modelo? Bueno, para el caso subcrítico eh, va a ocurrir exactamente lo mismo, porque la, el caso subcrítico es una especie de perturbación de la ecuación del calor, y la ecuación del calor también se entiende perfectamente cuando tienes curvatura en, el, en, el, en tu espacio ambiente, y entonces la prueba del caso subcrítico es exactamente igual a la del caso de Rn y el toro. En el caso supercrítico, obviamente no se sabe, porque no se sabe ni en Rn ni en el, ni en el toro, entonces cuando tienes espacios con curvaturas, eh, por ahora no hay ningún tipo de maquinaria que te permita decir absolutamente nada. Y lo interesante es qué ocurre en el caso crítico, porque en el caso crítico eh, todas las pruebas que se conocen aquí dependen fuertemente de estar eh, bien o bien en el espacio euclidio o bien en el toro. Todas las pruebas eh, tienen un factor importante o bien de poder rescalar o bien de poder... Eh, no tener curvatura o cosas de ese estilo. Entonces la pregunta es, ¿qué ocurre en el caso crítico? ¿Podemos recuperar, ver que también hay existencia global o no? Bueno, y eso fue básicamente el resultado principal de, de mi tesis, que es un trabajo eh, también en colaboración con Antonio eh, Antonio Córdoba y con, y con Ángel David Martínez, que fue otro estudiante de Antonio. Y el resultado, eh, somos capaces de probarlo, en la esfera dos dimensional, o sea, no en cualquier espacio con curvatura, sino en el espacio, bueno, para mí el más eh, sensato, porque es lo que modela más o menos la Tierra, pero por otra parte es un poco deprimente que solo lo no sepamos hacer para este caso de la esfera dos dimensional. Entonces, ahora voy a intentar hablar un poco de, bueno, antes que nada voy a intentar eh, describir cómo se puede hablar de la ecuación cuasi-diastrófica crítica, no solo en la esfera, sino en general en una variedad compacta donde tienes una métrica Riemanniana g. Esto simplemente es eh, un poco así fancy, pero bueno, simplemente para decir que esto se puede estudiar con bastante más generalidad. Entonces tendríamos nuestra ecuación donde eh, la lambda g aquí es el operador eh, fraccionario, tenemos aquí el operador fraccionario, y el, el, el lambda g es el operador asociado a la variedad compacta que se conoce como el operador de laplace beltrami Esto se puede describir en coordenadas locales, una expresión muy bonita donde ves la métrica... Está estupendamente bien definido y este operador también está completamente bien definido, al menos en una variedad compacta. Ya digo que al final del día nosotros vamos a tener en nuestra mente la esfera dos dimensional. Ok, entonces este sería el statement matemático, un poco más matemático del, del teorema, que diría que dado un dato inicial C infinito en la esfera dos dimensional, entonces hay una solución cita x de t, de hecho es única, que se mantiene C infinito para cualquier tiempo posterior, es decir, tenemos existencia global de soluciones en el espacio de las funciones C infinito, ¿vale? Muy bien, de hecho, no hace falta eh, que uno le imponga tanta regularidad al dato inicial, basta simplemente con que tu dato inicial esté en un cierto espacio de sobolez, con un cierto eh, número S mayor que 3 medios en este caso, entonces esto lo que te permitiría decir es que cita la solución a este problema, también está en HS para todo tiempo. Hay regularidad global en el espacio de Sobolev-HS. Y de hecho más, de hecho se puede probar que si empiezas con un dato en HS, instantáneamente en tiempo, ese dato se te convierte en C infinito. O sea, hay una regularización instantánea, como lo que ocurre para el calor. O sea, es un poco, poco sorprendente, porque en principio esto no debería de, no tendría por qué pasar, porque tienes este término aquí no lineal, que es del mismo orden pero ocurre. Es algo bastante, bastante guay. Muy bien, entonces, eh, antes de dar la prueba, de dar un poquito el sketch de la prueba, no voy a dar los, los resultados, los datos así muy tal, quiero hablar un poco de las herramientas. Entonces tenemos el operador Laplaciano fraccionario, que es probablemente uno de los objetos más estudiados en las últimas décadas. Eh, tiene conexiones con los espacios de Sobolev, fraccionarios obviamente, con la teoría de procesos de Levy, con problemas de obstáculo y, como vamos a ver, con mecánica de fluidos. Entonces, una forma de expresar este laplaciano fraccionario es utilizando análisis de Fourier, o sea, la forma de Fourier, como lo, como lo puse yo antes. Pero a veces esto no es eh, lo más conveniente. Por ejemplo, cuando queremos mirar eh, regularidad Helde, donde hay que mirar diferencias entre FDX y FDI. Al ser operadores no locales, utilizar la el análisis de Fourier pues puede ser un poco complicado. Entonces, hay otra forma de expresar este operador mediante una representación integral. Y esta representación integral viene dada de esta manera. Lambda alfa de f no es otra cosa que una constante que depende del valor de alfa y de la dimensión, de un valor principal de esta integral de aquí. Y es una integral singular, porque claramente esto tiene una singularidad cuando x es y igual a y, la diagonal, y una singularidad del orden n más alfa. Y esta sería eh, la representación eh, integral para el caso del toro, simplemente periódico. Esta representación es válida, obviamente, cuando f tiene una cierta regularidad. Aquí vamos a asumir que es infinito, toda la regularidad que queramos. Y entonces esto tiene eh, perfecto sentido y es una, una representación puntual. Te dice que el valor de x viene dado de esta manera. Bueno, es importante tres cosas. Una, eh, calcular bien cuál es esta constante. Porque esta constante de aquí te permite recuperar el laplaciano. Cuando alfa lo tiendes a 2, obviamente en el caso de alfa igual a 2, esto no es otra cosa que de hecho el menos la plasiano. Y cuando alfa lo tiendes a 0 te permite re recuperar la identidad, el operador identidad. Entonces esa, esa constante es, es importante. La representación puntual eh, se puede justificar que esto es, que esto se puede hacer de esta manera, utilizando teoría de distribuciones, o si quieres, una forma más modesta es utilizando análisis de Fourier y haciendo una integración por partes. Se puede justificar cada una de que estas recomendaciones son válidas y existen y son así. Eh, cosa mala de este operador que ya sabíamos y que aquí vemos claramente es que es un operador no local. Y con no local, ahora sí que me refiero a que eh, lo que vale su valor en X no depende de un entorno de X, sino depende de todo Rn. Porque la Y aquí está evaluada en todo Rn. Entonces aquí vemos claramente el carácter no local de este operador. vale Entonces esto por una parte. Ok, ¿cuáles son las consecuencias de tener esta representación integral? Pues una consecuencia de esta representación integral es que existe una desigualdad puntual que se conoce como desigualdad de Córdoba a Córdoba por Diego Córdoba y Antonio Córdoba que fue lo quienes la hicieron que te dice esto de aquí que 2 de f de x por lambda alfa está acotado o sea, está acotado por debajo por lambda alfa de f al cuadrado ¿vale? Y esto es puntualmente bueno, pues la prueba de esta, de esta desigualdad, que es muy importante para probar muchas cosas, en particular para la SQG, como veremos posteriormente, es utilizando una identidad completamente trivial, una identidad algebraica. Simplemente esta cosa de aquí, y lo único que hace falta ver es que si x es igual a f de x y es igual a f de y, tú escribes lo que significa f de x por lambda alfa de f de x, que es, exacto, utilizando la representación puntual, es exactamente esta cosa de aquí, cambias el 2XX menos Y por X cuadrado menos Y cuadrado más X menos i al cuadrado, que están representados aquí, y te das cuenta que esto es exactamente la parte de la izquierda, esto es exactamente la parte de la derecha, utilizando la representación puntual, y este término extra es un término que tiene un buen signo, es positivo, porque es un cuadrado. Entonces puedes directamente tirarlo, lo acotas por debajo por cero, y entonces aquí en vez de pagar con una igualdad, pagas con una desigualdad. Y entonces tienes la desigualdad puntual. Pues esta desigualdad puntual sirve, por ejemplo, para probar que las normas LP de tu solución para la SQG decaen. Por ejemplo, es una de las aplicaciones. Tiene muchas aplicaciones. Entonces ya estaría acabamos de ver la prueba de esta cosa aquí. Bueno, en el caso de la plasiano, eh, cuando alfa es igual a 2, esto es simplemente eh, eh, es directo. O sea, no hay, no, hay, no hay nada que probar. Es básicamente derivar y ver que este Laplaciano de aquí lo puedes tirar y acotarlo por encima por lo que toca. Pero bueno, esto es una cosa local y esto es una cosa no local, lo cual es un poco más sorprendente de que hay una desigualdad puntual. Bien, entonces tenemos la desigualdad puntual en, la, en RN y en el toro, usando la representación integral que vimos antes. Pero en el caso de una variedad compacta, por ejemplo la esfera, esta representación integral no era conocida. O sea, no se sabía cómo expresar el aplaceno fraccionario en una variedad compacta como una integral. Y eso fue una de las cosas, una de las herramientas que tuvimos que hacer eh, para luego utilizarla, para probar lo que, lo que voy a enseñar luego, que es la siguiente, es que podemos expresar este laplaciano fraccionario en, la, en una variedad compacta cualquiera, esto sí que no hace falta que sea la esfera, como un valor principal de f de x menos f de y partido la singularidad que toca, aquí lo estoy escribiendo como una distancia, que de hecho debería depender aquí g de la métrica, de x de y a la potencia que toca, y luego unos términos aquí en rojo que, bueno, que a priori, ¿de qué vendrán? Pues van a venir de que no tenemos la métrica Euclidia, sino tenemos otro tipo de métricas Y estos son unos errores que te salen al, eh, al hacer la cuenta, básicamente. Entonces, lo bonito es que si nos olvidamos de lo rojo, recuperamos exactamente la representación puntual que se sabe para el toro y para Rn. Para Rn en este caso, lo cual está muy bien. Y si lo queremos hacer, para este caso para la variedad compacta, tenemos que pagar con unas cosas estas. Este KN es simplemente un núcleo que depende de la distancia, y de hecho es un núcleo que para N es grande, lo que te hace es que esta singularidad se la convierte en una singularidad de menor orden, o sea, te más o menos te va haciendo este núcleo mejor, y luego tenemos aquí una F en H menos N, que lo que te quiere decir básicamente es que hay un término extra, pero que este término extra es un término que te regulariza. Es un smooth interno te regulariza. No te va a afectar, cuando quieras hacer cuentas, no te va a afectar la regularidad de tus ecuaciones. Y eso en es, la aplicación es súper importante. Vale, no voy a hablar de la prueba porque la prueba es bastante técnica. Utiliza cálculo espectral, parametriz de Hadamard, cotas precisas de las funciones de Bessel... Y, y bueno, no, es, no, no hay tiempo para eso. Y esto está, eh, bueno, también es eso es eh, con Antonio y con Condado, con David Martínez, y está eh, también eh, publicado en Advances eh, en otro paper distinto. Y es una cosa que tiene interés eh, per se, o sea, no tiene que ver ya con la SQG, simplemente es una forma de poder representar tu laplaciano fraccionario. Vale, entonces, con esta representación puntual que acabamos de ver, esto nos permite probar una desigualdad de tipo Córdoba-Córdoba, ahora la estoy probando no para f, sino para el gradiente de f, pero pues, es lo mismo, O sea, tomamos g igual a gradiente de f y lo aplicamos para g. Lo que te dice es que tenemos una desigualdad tipo Córdoba-Córdoba, pero con un cierto error. Y ese error obviamente viene de todos los términos en rojo que teníamos en nuestra representación anterior, todos estos términos. Pues esos te van a dar un, un error que espera que sea bueno, y de hecho lo es. De hecho, te permite hacer una cosa extra, que es mejorar esta desigualdad eh, de Córdoba a Córdoba, que ya fue mejorada por Constantin y Bicol, para el caso de Rn, que te permite no solo probar la desigualdad, sino probarla con este término extra de aquí, que tiene una potencia 2 más alfa. ¿Ok? ¿De dónde sale esta cosa de aquí? Pues esta cosa sale en que si vamos a la prueba de cómo se prueba la desigualdad, era básicamente esto igual a esto y otro término y ese otro término lo tirábamos a la basura, porque eran positivos. Bueno, pues la idea de Constantin y Bicol, que nosotros luego también hacemos, es que no lo tires a la basura sino intenta sacarle algo. Y el sacarle algo es acotarlo por debajo, por esta cosa de aquí. Y esta, cosa, esta desigualdad mejorada es vital para poder probar el resultado que vamos a ver a continuación. En el caso de Rn, obviamente, esta cosa de aquí no está, que sería el error, pero ese error proviene de todos los términos en rojo de nuestra representación integral, o sea que para probar esto te hace falta tener una representación integral y ser capaz de probar esta desigualdad que no es directa eh, ¿qué más te permite probar la, la desigualdad, perdón, la representación integral? pues te permite probar eh, ciertos embeddings en espacios de sobres fraccionarios para variedades compactas que esto se sabía pero es una prueba mmm, distinta ¿Dificultad para probar la desigualdad esta de aquí? Pues aquí hay varias dificultades. Uno, que cuando tienes una métrica que no es la trivial, este laplaciano fraccionario y este gradiente eh, no conmutan. El conmutador de esta cosa no es cero. En el caso de Rn, este conmutador es igual a cero. Entonces tienes que lidiar con eso. Tienes que, para poder escribir esto de esta manera, tienes que usar una representación eh, de unas coordenadas particulares. En este caso, como estamos en la cero, utilizamos la proyección estereográfica. Y lidiar con los términos de error de la representación que al final del día lo puedes acotar de esta forma de aquí. Estupendo. Eh, pregunta, ¿se puede, sabemos, probar esta desigualdad para el caso de una variedad compacta general? No. No sabemos hacerlo. Solo para el caso de la esfera dosdimensional. Punto. Entonces, ahora vamos a lo que nos interesa, que es probar la existencia global de soluciones de nuestra ecuación, que la tenemos aquí escrita. Entonces, para ello, vamos a probar cotas a priori. Con cotas a priori me refiero a lo siguiente. Supongamos que tenemos una solución de esta ecuación de aquí. Entonces va a satisfacer esta cota. Y esta cota lo que te dice es que el supremo en tiempo del gradiente de la cita en el infinito está cotado para todo tiempo. Y esta constante solo depende de su valor inicial en t igual a cero. ¿Vale? Esto es lo que se conocen como cotas a priori. Cuando tengamos cotas a priori, suficientes cotas a priori, luego hay una estrategia clásica que es donde puedes construir la existencia de soluciones a partir de esas cotas a priori. Eso es una cosa relativamente eh, estándar. Lo importante es saber probar que esas cotas a priori se satisfacen. Entonces, en primer lugar, vamos a probar esta cota de aquí. Y para esta cota de aquí, vamos a utilizar la desigualdad mejorada eh, que acabo de presentar. Entonces, en primer lugar, eh, tomamos el gradiente de g a nuestra ecuación y lo multiplicamos escalarmente por el gradiente de g de cita. Lo único que hacemos es tomar el gradiente de g. Y multiplicarlo por el escalarmente por el gradiente de G de cita. Vale, tenemos esta cosa de aquí. Donde esto simplemente, el operador de transporte aplicado al gradiente de G de cita al cuadrado y estos dos términos extra. Entonces, para aplicar nuestra, nuestra eh, desigualdad mejorada, eh, hay que hacer una cosa. Y lo primero que hay que hacer es intercambiar este gradiente por este lambda. Porque la representación te aparece de esta manera. Y en el caso de la esfera, o de una variedad en general, esto no es, no es gratis. Tienes que pagar un conmutador. ¿Vale? Esa sería la primera dificultad. Entonces tenemos esta cosa de aquí. Estupendo. Ahora recordamos nuestra desigualdad puntual mejorada, que nos dice que el término este de aquí lo podemos agotar por debajo, por esta cosa de aquí. Estupendo. Y lo hacemos. Lo metemos aquí, lo metemos aquí, ya nos damos cuenta que le esté lambda de g eh, de, actuando sobre el, sobre, el, sobre el gradiente de cita al cuadrado, lo metemos como este operador. Esto simplemente para escribirlo de forma más compacta, porque todos están aplicados a, a esta función de aquí. Estupendo. Y aquí lo que hemos hecho es un truqui, que es que hemos puesto que este, este normal infinito de cita la hemos cambiado por lo que vale en su eh, dato inicial. Y esto se puede hacer porque se puede probar que la norma al infinito siempre está acotada por lo que valga en su dato inicial. Como esto está dividiendo, siempre lo podemos cambiar por ese eh, dato inicial en el infinito. Y los otros, las otras partes que serían esta parte de aquí la pasamos hacia el otro lado y esta parte de aquí eh, ¿qué hacemos con ella? Pues esta parte de aquí lo que tenemos que ver es que lo podemos meter dentro de este error. Y eso también, y eso se puede hacer. Entonces lo único que tenemos es esta desigualdad. De aquí. Estupendo. Ahora hacemos un claim. Y el cliente dice lo siguiente, que existe una constante tal que eh, esta parte de aquí, que sería esta parte de aquí arriba, más este término de aquí, no está acotado por esto, sino está acotado por una constante y, esta, y este término de aquí. Es decir, que el gradiente de g de la u en el infinito lo estamos acotando por una constante. Bueno, aquí todo el mundo debería de saltar y decir, eh, vale, eso es prácticamente imposible porque... Si la U es una, es una transformada de RIS, esto tiene un gradiente porque eso está acotado por una constante. que de, de, Depende solo de parámetros fijos. No me lo creo. Vale, vamos a creérnoslo por ahora y luego vamos a ver por qué eso es verdad. Entonces, acabamos de llegar a esta cosa de aquí. Perfecto. Si la evaluamos en un punto de máximo, es decir, la evaluamos en un punto donde el gradiente de G de cita atañe el máximo, simplemente tenemos esta cosa de aquí. Lo único que he hecho es evaluarlo en el máximo. Ya nos damos cuenta de varias cosas. Uno, el gradiente en un punto de máximo es cero. Por lo tanto, u gradiente de g actuando sobre este bicho es cero. El aplaceno fraccionario actuando sobre una función en su máximo tiene un signo. O sea que esto, por, actuando sobre esta cosa aquí, es mayor o igual que cero. Es decir, lo podemos acotar por debajo por cero. Esto no se ve con la representación puntual, esto necesita un lema extra. Y luego lo que tenemos es que este término, cuando pasamos esto a la izquierda, esto menos este término, es siempre menor o igual que cero cuando el gradiente de g de cita en el máximo sea mayor que una cierta constante. Y estos son constantes fijas, no dependen absolutamente de nada, solo del dato inicial. ¿Vale? Pues en el caso de que esto ocurra, esto lo podemos absorber aquí, el término no lineal es cero y el término eh, del lambda es positivo y lo podemos tirar a cotar por debajo. Entonces lo que acabamos de ver es que la derivada en tiempo del gradiente de g de cita en su máximo es siempre menor o igual que cero. Y esto lo que nos dice, integrando en tiempo, es que tenemos una cota para todo tiempo del gradiente de cita en el infinito. Que es lo que queríamos probar. Que solo te depende de lo que valga eh, en su dato inicial. Estupendo. Queja, la primera queja. ¿Por qué, esto, por qué siempre esto tiene que ser verdad? O sea, ¿por qué esto menos esto es menor o igual que cero? Esto no tiene por qué ser a priori verdad. No tiene por qué serlo. Pero en caso contrario... En el caso de que esto no se dé, ya tenemos la prueba. Ya, lo te ya tenemos el gradiente de g controlado siempre, porque esto no depende del tiempo. Entonces ya está. En caso contrario de que esto no se dé, ya tenemos un control del gradiente. En el caso de que esto se dé, lo podemos absorber por este término de aquí. Y ahí es donde se ve que este 3 que hemos sacado mejorando la desigualdad puntual, que en el caso contrario no tendríamos, nos permite absorber el término extra de aquí. Y eso nos permite decir que tu gradiente decae estupendo sabemos que ya mi gradiente decae pero ahora queremos probar que tenemos existencia global en cualquier espacio de Sobolev, no solo que mi gradiente decaiga sino que para cualquier HS tenemos que, siempre lo tenemos controlado es decir, queremos probar la siguiente cota que el supremo para todo tiempo de mi, de mi, de mi, de mi cita en HS, está siempre acotado por una constante que solo depende del valor de S, de tu dato inicial en el infinito, del gradiente de tu dato inicial en el infinito y de lo que valga tu dato inicial en HS, ¿vale? Eso sería, nos permitiría decir que tenemos existencia global de soluciones en este espacio de aquí, porque está siempre en HS a partir de que este dato esté en HS. Bueno, esto se hace, esto es bastante clásico, pero lo que quiero mostrar es dónde se utiliza esta cota de aquí para poder probar esto de aquí. Bueno, haciéndola, viendo cómo evoluciona la norma L2, esto simplemente multiplicar por cita e integrar, tenemos estas dos cosas de aquí, esto es el producto interno, esta primera parte, al integrar por partes, como tenemos que divergencia de u eh, es igual a cero, nos podemos olvidar. Y luego esta parte de aquí, eh, utilizamos que este operador es autoadjunto, pasamos media derivada para el otro lado, y esto obviamente lo que te dice es que esto es una norma que siempre es menor o igual que cero, porque es positiva. Entonces, tu L2, cuando te integramos y tomamos supremos en tiempo, está siempre controlada por lo que valga tu, in tu dato inicial en L2. Bien. Y de hecho, esto se puede también probar para cualquier cota LP. ¿Vale? Pero ¿qué pasa con tu norma Hs? Pues bueno, para ver cómo evoluciona tu norma Hs, tenemos que eh, tomamos gradientes de alfa a toda la ecuación y lo multiplicamos escalarmente por el gradiente de alfa de cita. Y lo que nos queda es que la evolución de ese término más esto, que es viene básicamente de la parte de la disipación, esto es algo que te tiene que ayudar, es igual a todo el término no lineal. Y aquí hay que hacer cosas relativamente clásicas que simplemente es eh, ir haciendo cotas para cada uno de los términos. Esto no lo quiero explicar mucho en detalle, pero simplemente, eh, bueno, pues reescribe, eh, reescribe simplemente que esto o afecta aquí o afecta aquí o, o, o ya está y tienes varios términos. El primero de todos es este término de aquí, el segundo de todos es este término de aquí y el tercero de todos es este término de aquí y tienes que ir acotando cada uno de ellos. El segundo término de todos es bastante sencillo porque lo único que hace es integrar por partes, de nuevo, integras por partes esto de aquí, utilizas que esto tiene divergencia cero y ese término es igual a cero. El término ID3 puedes hacer básicamente tres cuartos de lo mismo, utilizas eh, cota Helder, utilizas que tu U es una transformada de RIS y como tu transformada de RIS es, es continua en cualquier espacio LP, lo puedes cambiar por tu cita y como sabes que tu cita en L3 está siempre acotada por todo tu dato inicial en L3, pues lo puedes acotar por tu cita cero en L3. Y aquí simplemente utilizas pues, cosas clásicas de, de desigualdades, interpolación, bueno, esto es relativamente clásico el cómo se hace todo este tipo de cosas. No voy a aburriros con estos detalles. Lo único que quiero ver es que al final del día, cuando juntas todo, tienes una desigualdad de este estilo. Tienes una desigualdad que te dice que tu norma HS la tienes siempre acotada por el gradiente de G en el infinito más otro término de aquí. Este término hemos sido suficientemente hábiles aquí utilizando una desigualdad tipo Young para poder ponerle un 1 medio y meterlo dentro de mi disipación. Porque este término es exactamente la norma hs más 1 medio. Y como tiene un 1 medio, lo resto y lo meto aquí. Y esto me sale con un 1 medio. Y este término de aquí, al integrar en tiempo, nos quedaría mi dato inicial, ya que acabo de integrar en tiempo aquí, y me queda la integral de 0 a t de todo el término este de aquí. Y todo este término de aquí, ahora somos muy bien, ¿por qué? porque ya sabemos una cota de tu gradiente de cita en el infinito y obviamente de tu gradiente de cita elevado a cualquier potencia entonces podemos siempre acotar este término de aquí por lo que valga en su valor inicial y esto nos dice únicamente que tenemos control de cualquier norma HS por una constante que solo depende de tu dato inicial en HS y tu dato inicial en el infinito, pero porque hemos sabido probar una cota a priori de tu gradiente en el infinito donde hemos utilizado toda la maquinaria. O sea que, básicamente, hemos probado existencia global de soluciones en espacios de software. Muy bien. La unicidad es prácticamente directa. El probar que hay unicidad de soluciones es prácticamente directa. Estupendo. La prueba del claim. Faltaría ver que la prueba del claim es verdad. Pero la prueba del claim eh, decía algo de este estilo. Que podías básicamente acotar esta cosa aquí por una constante. Ok, esto no lo voy a hacer. De hecho, es la prueba del no claim porque no lo voy a probar. Pero esto es una caja negra, que os tenéis que creer, eh, donde es otro teorema, que de hecho es otro paper completamente distinto que lo utilizamos para probar esta cosa de aquí, donde probamos que para cualquier dato L2 de la cita hay una solución que tiene un módulo de continuidad. No es que sea HS, no es que sea c eh, infinito, no es que tiene un módulo de continuidad logarítmico bastante malo, que no te permite decir absolutamente nada. Pero bueno, te permite decir que haciendo unas ciertas cuentas puedes eh, utilizar, que ya sabes que tienes un módulo de continuidad para acotar el gradiente este de la GDU por una cierta constante que obviamente te depende de tu módulo de continuidad. Pero bueno, esto es un paper aparte, que son 40 páginas y se basan de Yorgy y es un, un lío. Pero bueno, que este claim eh, obviamente tiene mucho trabajo de trasfondo, lo que pasa es que no lo, no lo quiero eh, mostrar ahora. Vale, entonces recopilando, eh, ¿qué hemos probado? Existencia y unicidad de soluciones de la ecuación superficial cuasidiotrófica en la esfera dos dimensional. Herramienta, hemos tenido que probar para ello una representación integral del la fraccionario en una variedad compacta, en particular la esfera. Consecuencia de esta herramienta, que tenemos desigualdades puntuales no locales en la esfera. Y en realidad, este tipo de prueba que os acabo de comentar no solo vale para la ecuación de SQG, sino vale también para cuando esta U es un operador de tipo calderón sigmund es decir, un operador singular un poco más general, donde la transforma de RIS es un caso particular. o sea, suficientemente robusta. ¿Cosas que faltan por hacer? Pues el primer paso es probar esto en la esfera n-dimensional. Esto creemos que se puede hacer y que es factible, con un poco más de trabajo. Lo interesante sería probar esto para cualquier eh, variedad compacta MG, y esto eh, es una cosa que obviamente no sabemos hacer, pues si no os lo hubiera contado y que creo que requiere de ideas nuevas. No solo vale modificar la idea, sino necesita herramientas nuevas para poder, eh, para poder probar este resultado que sería eh, bastante interesante. Bueno, pues esto sería todo. Muchas gracias por la atención. Muchas gracias a Diego por el seminario que ha dado. Eh, se abre el turno de preguntas, quien quiera que pedirlo a través del chat y quien no, que se active el micro y comience a preguntar. Muchas gracias. Pues soy José María, se me oye, ¿no? Sí. Oye, bueno, una, una curiosidad, estaba pensando que hace como un año o dos años sí. se publicó que unos matemáticos habían probado algo relativo a la ecuación de Euler tridimensional, que no era, sí, sí. No era el problema del milenio, sí. pero se le parecía todo. Supongo que sería algo relacionado con la explosión en tiempo finito de las soluciones, ¿no? Eh, sí. Bueno, puede ser, no sé exactamente qué resultado es porque es que en estos momentos básicamente cada día hay un resultado sobre esto. Eh, no sé si lo que se refiere, lo que te refieres es a, es que han habido varios resultados sobre, sobre este tipo de cosas. Por ejemplo, de, lo de, de las cosas del 3 de hoy, han habido resultados donde prueban singularidades, pero prueban singularidades para un caso bastante particular con unos dominios bastante particulares, donde esos dominios tienen una cierta simetría, eh, tienen una cierta regularidad y de hecho la regularidad de las soluciones que prueban, que en principio son las que explotan, no son C infinito, sino tienen una regularidad un poco más baja. Son C1 alfa o cosas de ese estilo. Entonces, no son soluciones clásicas. No sé si es el sí. resultado ese que te refiere. Sí, seguramente era. Es que como has comentado que los dos problemas están relacionados, pensaba que a lo mejor no sé, los resultados de este tipo pues tienen también... Eh, aplicación o eh, en, en tu caso, ¿no? A ver, por, por, lo general, eh, por lo general, todo lo que se suele poder hacer para SQG se debería de saber hacer en principio para 3D Euler y viceversa. Lo que pasa es que, obviamente, la ecuación de Euler, una de las diferencias bastante potentes es que la ecuación de Euler es tridimensional y su rotacional, o sea, el, la omega, la vorticidad, es un bicho tridimensional. Sí. Y en este SQG en realidad es una cosa dosdimensional sí. y eso te ayuda bastante porque ya sabemos que cuando estás en tres dimensiones o dos dimensiones los problemas cambian eh, muchísimo. Lo que está claro es que el análisis es el arte de, de acotar, ¿no? Eh, ¿Estás de acuerdo? Sí, sí, totalmente. O sea, a ver, en el yo imagino que quizás la charla, sobre todo los últimos 15 slides, han sido un poquito más técnicas, pero claro, es eh, lo que lo que debería de, lo que tengo que contar un poco también, pero está claro que si sabes probar eh, las cotas y sabes probar eh, las estimaci las estimaciones ya está. O sea, mucha gente a veces me pregunta que la gente que no sabe mucho de esto me dice, pero ¿tienes la estimación esta de has probado la estimación de no sé qué? ¿Cómo sabes que existe solución? Porque lo no, es que es a priori. Primero pruebas esto y luego construyes la solución. Y una cosa una técnica que obviamente es clásica, pero gente que no, no está mucho en este tema lo resulta así un poco chocante siempre. Y el hecho de que la geomatemática sea tan popular, porque hay muchísima gente que ahora mismo trabaja en geomatemática, ¿no? problemas relacionados, esto a qué es debido? Es por el cambio climático o por intereses económicos? No lo sé. Realmente, digamos que la geomatemática sería un capítulo de la teoría de, general de ecuaciones en niveles parciales. Y sin embargo hay muchísima gente. Y de hecho, los congresos de matemática están siempre debarrotados de gente. ¿Eh? ¿A qué es debido exactamente el interés que hay ahora mismo por la GeoA? Si pues, la vale, eso es una buena pregunta y probablemente la respuesta depende a la persona que se lo estás preguntando. Como me lo estás preguntando a mí, eh, mi respuesta eh, creo, mmm, principalmente, que hay como dos clases distintas de gente que esté interesada en este tipo de problemas. Uno, la gente que le interesa puramente eh, de forma matemática, el, por, el problema per se, porque es un problema interesante matemáticamente que no se sabe resolver, y otra gente que eh, le interesa únicamente por motivos de aplicación, porque esto se utiliza... Pues se utiliza, por ejemplo, en el, en el MET de Inglaterra, se utilizan este tipo de modelos, no en particular el que acabo de mostrar, pero se utilizan estos modelos para predecir eh, todo tipo de cosas, tanto la, si va a llover, si no va a llover, meteorología, hay mucha gente interesada, y ah, e imagino sí. que también muchos factores económicos metidos por debajo de, de este tipo de problemas. Y luego está la gente en medio, que es la gente que le interesa un poco la forma matemática, porque es una cosa que no debe ser de es interesante, y también saben que tiene luego aplicaciones a todo este mundo de la industria, de la meteorología y de todo este tipo de cosas. Y yo creo que es un tema que está muy candente, que, que, que hay mucha gente mirando este tipo de problemas, mucha gente además en sitios muy, muy buenos, en Princeton, en no sé dónde, hay gente muy top mirando este tipo de problemas, pero depende un poco el gusto de la persona para que te diga que es simplemente por pura sapienza matemática de que quiere resolver el problema y ya está, o porque tiene motivos personales de que esto se pueda aplicar en el día a día para... Mejorar ciertas cosas. Eh, Diego. Sí. ¿Cuándo vas a ganar tú el problema del millón? <risa> eh, Déjate de historias. Bueno, eso una, es una pregunta matemática bastante ambiciosa y bastante... Que probablemente... No sé hasta qué punto hay técnicas hoy en día, eh, yo no soy un experto tampoco en esa ocasión en particular, pero no, no creo que haya hoy en día técnicas para probar ni una cosa ni otra. Obviamente eh, toda la gente que se dedica a simulación numérica es la que está ahora metiéndole también mucha caña para ver si coge un caso particular donde vea claramente con el ordenador que eso tiene una singularidad. Pero también, eh, como siempre sabemos, eso es simplemente una pista de matemáticamente donde tienes que mirar, pero no es una prueba. Entonces, eh, es un problema, yo creo, que le falta bastante tiempo a la matemática por desarrollarse y faltan bastantes ideas para poder atacar el problema general. Hay casos particulares que se están atacando y hay casos particulares que se están resolviendo, pero para ir al problema general yo creo que todavía falta, faltan ideas. Bueno, pues te esperamos. <risa> o, oye, Diego, una última, una última pregunta. Sí. Dado que en la, aquí en la sala virtual hay cerca de 20 estudiantes de doctorado, sí. ¿cómo, ¿cómo es eh, tú que conoces la universidad española y la universidad alemana ahora? ¿Qué diferencias hay? Eh, no sé, eh, ¿aconsejas a los estudiantes podéis salir fuera? Bueno, teniendo en cuenta que las circunstancias son las que son con la pandemia, pero yeah. eh, ¿tú qué les dirías? bueno, pues mi situación personal fue la siguiente, yo cuando hice la carrera eh, la carrera incluso cuando estaba haciendo la carrera en la Universidad de La Laguna tuve oportunidad de hacer eh, un Seneca dentro de España en Granada, ya salir de la Universidad de La Laguna, y eso ya para mí fue una cosa bastante buena, porque descubrí otra gente, otras cosas eh, otras formas de dar clases eh, en particular descubrí que era investigar, porque no tenía ni idea yo creo que moverse en general siempre es bueno eh, yo cuando hice la tesis en Madrid no sabía si, dónde iba a acabar luego eh, acabé aquí en, en Bonn en Alemania y creo que la universidad aquí es bastante potente es distinto, la forma de trabajar y sobre todo cuando estás en periodos de postdoc y tal es un poco distinto yo creo que en España tienen de pro, en particular en Alemania que el salario es bastante bueno en comparación con el salario de España o sea, te pagan bastante más lo cual es algo importante en cierto, en cierto sentido y eh, la forma que tienen de trabajar, a mí también me gusta mucho. Hay una cierta libertad, hay mucho contacto con mucha gente, puedes estar trabajando en mil problemas a la vez si tienes la capacidad, hay interacción continua. Y yo creo que es bueno salir, eh, formarse, hacer muchas cosas, pero eh, también creo que es importante que cuando tengas cierta formación y, y hayas podido cierto bagaje y tengas un cierto currículum que te den la posibilidad de volver. Y eso creo que ahora eh, es algo que yo en particular echo de menos y que creo que no es tan sencillo eh, porque hay mucha gente, mucha gente muy buena sí. que quiere volver y claro, a veces también el, es, es, un, es un tema un poco complicado y un poco controversial quizás, pero yo creo que irte está muy bien, pero también está muy bien que te permitan volver y eso es algo que creo que hay que remarcar y reforzar en España. Tal vez volverse va a poder volver, y lo, mira, lo digo por el tema de las jubilaciones que se prevén en España, en las universidades. La cuestión es si vamos a ser capaces de pagar lo mismo que se paga en el extranjero. Y bueno, esto ya eso, no lo veo tan claro. Eso probablemente no, y eso, eso yo creo que toda la gente que ha estado en otras universidades fuera de España sabe que eso es así. O sea, tú te vas a cualquier universidad en Estados Unidos, relativamente decente, y cobras una barbaridad. También pagas cosas que son una barbaridad. Sí. Pero, pero bueno, todo está, digamos que media luego el nivel de vida, ganas por lo que te cuesta, te sale a, a ganar, ¿no? Sí. Pero eso está claro que en España eso no es así, no va a ser así y probablemente, como no cambie mucho el chip, no será así nunca. Pero ya simplemente el que te dé la oportunidad de volver por las condiciones, condiciones decentes, normales, eh, ya creo que sería un paso importante. Y que, por ejemplo, si lo que te comentan las jubilaciones, hay mucha gente que se va a jubilar, estupendo. Pero si luego lo único que haces es sacar plazas de profesor interino no sé qué, no sé cuánto, que son una basura, pues sí. tampoco sirve de mucho. Correcto. Bueno, Diego, pues muchas gracias por el seminario y por ah, tus reflexiones. Usted, ¿eh? No sé si hay más preguntas, ya le dejo el turno a Sisto. <risa> Eso iba a comentar que si alguien tiene alguna pregunta más para realizar, que creo que no, que no es así. Muchísimas gracias, Diego. Esperamos gracias verte por, por Elche. Y... Esperemos que sí. Un abrazo. Gracias. Un abrazo, hasta luego, que vaya hasta bien luego. a todos. Muchas gracias, Diego. Gracias. Hasta luego.